No pega una, Víctor, ese Euclides Sánchez, de verdad. Euclides Gutiérrez Félix. Okay, Exactamente, sí. no pega una. Ahora él ve que las fuerzas políticas exteriores están detrás de una campaña contra Danilo Medina y que es en el exterior que se está gestando un proceso para que el, el expresidente Danilo Medina sea sometido a los tribunales. Eso es desde afuera que vienen a hacerle daño. <risa> bueno, eso es una, eh, una manera, tal vez muy, muy. Eh, con muy poca altura ahora, eh, justificar la situación por la que está pasando el PLD y que se está acercando, ¿verdad?, al presidente, al expresidente Danilo Medina. Eh, eso es seguro, o se veía, se veía venir, de que se iba a tildar que todas estas acciones que se están llevando a cabo y que el Ministerio Público está llevando a cabo, se le iba a poner un apellido y van a decir que era persecución política. Lo que yo entiendo es que el presidente Daniel Medina debe irse preparando, ¿verdad?, para, que, para defenderse ante esta situación porque cada día más, están más cerca, cada día que pasa están más cerca de... de de que puedan tocar las puertas del expresidente Danilo Medina. Y muestra de eso en Eli, precisamente esas declaraciones que eh, saca a relucir eh, el okay. líder Rafael. de Rafael y otros dirigentes del PLD, como el caso, por ejemplo, también de, del secretario general Charlie Mariotti, que se ha expresado en, en ese tenor. De manera que reiterar lo que yo entiendo es que Danilo lo que tiene que ir. Esa. esa esa tranquilidad que él ha exhibido, ese poco exhibido en, en, en el medio, que lo ha hecho como dos veces en ese evento que participó, que fue en San Cristóbal, eh, en un evento donde se juramentaron eh, personas que se adhirieron al PLD y otra actividad en Santiago. Son las únicas dos actividades donde ha aparecido Danilo Medina. De manera que esa tranquilidad que de, debe servirle para él, preparando, porque reitero, mientras más tiempo pasa, eh, la percepción que uno tiene es que más cerca están de que puedan tocar las puertas del expresidente Danilo Medina. Bueno, aunque Danilo Medina no salga a la luz pública, eh, sí tiene sus voceros, miembros del partido, que están dando la cara por él y saliendo en su defensa. Vamos a pedirle al señor director que nos muestre la foto del diputado Luis Enrique Beato. Que de manera muy severa y agresiva dijo en el ayer que si el gobierno de Luis Abinader se atreve a tocar a Danilo Medina por la vinculación a la corrupción, los PLDistas estarán dispuestos a todo. Advirtió que el PLD se va a a las calles y favorece que el exmandatario eh, sea sometido a la justicia Procuraduría General de la República eh, si tiene prueba esto lo dicen los voceros de Leonel Fernández, pero ¿Qué ahí está que... él que desafió al gobierno, el señor Enrique Beato afirmando que lo primero que harían es los senadores y diputados abandonar el Congreso Nacional y los síndicos y regidores y representantes de la Junta de Distrito también se van a retirar de sus lugares de trabajo, entonces van a dejar los, los, los municipios y la va... provincia sin qué autoridades. Man, qué, manera, qué manera más especial verdad de, de defender, de, de protestar eh, que si las autoridades atreven a tocar al expresidente eh, Danilo Ellos Medina. Ellos se retiran del Congreso. Si él no tiene absolutamente nada que ver yo me imagino que no lo van a tocar. Ahora, eh, por todas las cosas que han estado saliendo y todas las investigaciones que ha estado haciendo el Ministerio Público, yo creo que para muestra un botón, no hay que ir tan lejos. Ahora bien, yo no creo que esa sea la manera de, de intentar defender eh, al expresidente Daniel y si Medina. a ese escenario, Vito, claro. donde supuestamente van a legislar. Yo entiendo que lo que debe decir el diputado no hay problema. El presidente Daniel Medina está abierto y está esperando que le, que le llamen para ponerse a la disposición en qué eh, puede colaborar, porque asumo que sí si, si no tuve nada que ver, ¿por qué hay que asumir esa defensa? Porque ellos ¿San? han creído que realmente lo que quieren es, este, eh, derrumbar su partido. <risa> o sea, Porque lo que son los demás que quieren. Lo que decíamos ahorita, que eso es una persecución política, que no tiene, eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la. la Inclusive dijo la que le ganen las elecciones en el 2024, que ahí es que ellos tienen que luchar. Bueno.